saludos soy Israel manguera y en esta hora les quiero mostrar cómo hacer para activar el super chat eh, y el super sticker creo que es en, en youtube entonces nos bueno, vamos al canal vamos aquí a youtube vamos clic aquí tenemos la foto luego tu canal luego youtube Studio. luego vamos a dar clic aquí donde dice monetización vamos a bajar esta opción aquí eh, y aquí donde dice monetización y aquí vamos a dar super y ahí donde cuando damos clic en super nos salen las dos opciones para activar, a habilitar el super chat y el super calcomanías, el super calcomanía entonces de esa, de esa forma lo activan y listo, ya queda activado y cuando creen un directo o algo semejante ya tendrán estas opciones ahí habilitadas. Bueno, solo que les quería mostrar eso y si tienen alguna otra consulta me la pueden hacer en la descripción de tutorial. Chao.